Bueno oh, amigos soy Frax y hoy traigo otra creepypasta, animada suscríbanse y pasense por mi canal. Bueno espero que les gustó, empecemos. No puedo creer que una serie tan tonta tuviera un oscuro secreto. Un día mi hermano mayor volvió de su primer día de trabajo de Disney XD. Su trabajo consistía en ver los episodios de una serie llamada Kid Vs Cat. Al día siguiente volvió al trabajo con escalofríos y comenzó a escribir en su diario. Después volvió a trabajar empecé a leer su diario, y las palabras que fueron escritas son querido diario, empecé mi primer día de trabajo para Disney. Mi trabajo consistía en ver los episodios de una serie llamada Kid V.S. Cat, que me recuerda a una caricatura llamada Invadezim. Kid V.S. Cat. Era algo torcido más de una mente enferma. El primer episodio que tuve que ver fue el episodio especial de Halloween de la temporada 2, llamado La muerte de Cop. El episodio comienza normalmente con un humor retorcido. No me reí, a continuación, el señor gato golpeó al cop con un martillo de madera de una manera muy realista. Después de que el padre ve la lucha, esto era solo realista, por ejemplo, el niño se muerde la cola del señor gato de una manera muy realista y el padre grita con un sonido de un mal humor y luego viene la hermana molesta Millie. Y pasa la escena en la que viajan en avión, pero se escuchan los sonidos de niños llorando y tormentas de truenos tirando mientras que la lluvia aparece Coop con miedo mientras el señor gato fuera de plano cada vez que un rayo apareció la gente de ojos rojos la gente famosa muere como Michael Jackson pero una animación muy pobre más a la animación real de la animación muestran que muestra a un niño llorando diciendo en su tumba un nombre entonces el niño que llora muestra su rostro todas las maltratadas y sangrado dos trabajadores se escapó desde el estudio al final se puede ver la oscuridad puro sino muestra una imagen que no se mueve de la copa en un hospital con los ojos cubiertos mientras que en una mesa podía ver su imagen donación de órganos como 3 minutos y el episodio termina llamado Robo decir que el episodio fue aterrador y eso fue todo lo que escribió a continuación, se sorprendió salir de la habitación de mi hermano mayor, a continuación, en el otro día mi hermano mayor volvió a escribir su diario, a continuación, cuando salió con su novia. Empecé a leer el diario de nuevo. Querido diario algo muy extraño sucedió hasta el día de lo que me pasó la curiosidad es el mismo episodio así que fui a la computadora de Rob Boutiller y que se encuentran la supresión del episodio que es la pérdida de continuar durante el episodio de la familia escena comienza visitando la tumba de Dennis cooperación a continuación. Comienza a llorar, comienza a mostrar foto cortada cabeza humana a continuación, Dennis visitar la guarida Katy Dennis se encontró una pistola Katy le dispara realista y Dennis chorreando sangre se ve el Dennis público está apuntando la pistola en la cabeza y dispara el final aparece una hemorragia persona y murió al final del episodio después de la salida de la sala de Rob Boutillier pero desafortunadamente Rob Boutillier me encontró él estaba desesperado y un arma de fuego de Pentecostés y me apunto con la pistola en la cabeza y dijo no le digas a nadie de la parte final del episodio perdido o tú y tus amigos están muertos. Luego tuve que jurar después tuve que ver un episodio llamado la muerte de COP666. Grito de todos los trabajadores del episodio fue la segunda parte solo que la animación era más oscura y pobre apareció después de la persona muerta se muestra una versión de Dennis y señor gato como personas y gato calvo real y estaba sangrando mientras que se podía ver la palabra que va a morir al día siguiente y luego ir a la escena donde se ve la foto de la cooperación con sangre y la donación de órganos estaba diciendo en esta ocasión 666 luego ir a la escena de la hermana protagonista molesto ver el cadáver del señor gato entonces la hermana llora y consigue sigue la sangre en los ojos luego obtiene el cuchillo de su padre y se suicida y aparece de Miri y el cuerpo del señor gato muerto a sí mismo dando un abrazo al final del episodio que es todo lo que escribió al día siguiente mi hermano mayor encontró un papel negro y se lo dio a mí en la que podía ver un cómic animado del cuerpo de la muerte de los trabajadores de frente chico Carl le dije a mi hermano pude verlo muerto en el papel cómico pero no vio nada de lo que temo que el cómic entonces arroja por la ventana y juro nunca hablar de ese episodio bueno eso fue todo, adiós.